Yo venía por allá arriba, me han hecho un préstamo Y al hacerme el préstamo yo tengo 500 pesos yo Agarrando atracadores que van en un CG Y me dan una patada y me dicen que le dé los cuartos Yo le digo que no, ah pues cuando le digo que no me dan el disparo Y no se pueden estar llenando y diciendo Yo sabiendo que no fue como la policía dijo hizo En que en que esto O que te lo que. Fui okay. No, yo te digo que quisiera que dieran con los responsables de que me hizo esto, porque yo estoy cuidado aquí, tú sabes. Pero no quiero que cuiten a nadie sin ser nadie, ¿me entiendes?